Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es un gusto enorme poder estar compartiendo este, esta mesa de apertura de la Semana Ibercultura Viva Claxo eh, que hemos dado en llamar Memorias Vivas, Archivos Comunitarios y Pandemias. Una serie de actividades súper interesantes que van a tener lugar entre el 26 y el 30 de octubre. Y para darles la bienvenida tenemos hoy aquí acompañándonos a Esther Hernández Torres, que es eh, la presidenta del Consejo Interguber Intergubernamental de Ibercultura Viva, y a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo y nos acompaña también Emiliano Fuentes Firmani, que es el secretario técnico del programa Ibercultura Viva. Quiero entonces muy rápidamente darle la palabra a Esther, a Karina, que nos van a dirigir unas palabras a propósito de la inauguración de este evento. Esther. Muchísimas gracias. Buenos días, tardes y noches a todas y a todos. Eh, bueno, pues es un honor para mí eh, estar eh, con ustedes. Muchas gracias, Karina, por propiciar este, pues este trabajo colaborativo, este trabajo conjunto entre Ibercultura Viva y Claxo eh, el tema de este encuentro, que culmina con un seminario intensivo eh, sobre las memorias vivas y los archivos comunitarios en pandemia, nos parece fundamental en el programa de Ibercultura Viva. Eh, finalmente, las comunidades han desarrollado una serie de estrategias para resguardar, visibilizar, reivindicar las memorias colectivas eh, de, eh, pues de los, las distintas organizaciones en las que participan, y eh, en este encuentro, en estas actividades, se abordarán los vínculos que se tejen entre los museos, las comunidades, e historias de vida, las formas en las que puede pensarse el patrimonio cultural en función del desarrollo comunitario y las articulaciones entre la comunidad y sus memorias vivas, van a ser algunos de los temas que se aborden en esta semana de actividades. Eh, la memoria viva es la memoria de lo cotidiano, es la memoria que está presente en un continuo estar siendo. Eh, por lo anterior, pocas veces eh, en, en lo cotidiano nos damos el tiempo de detenernos a pensar, a contemplar este presente y lo damos por sentado como, eh, como si se tratara de cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, esta memoria viva de hoy es la memoria histórica del mañana, eh, es la que a su vez planteará preguntas y cuestionamientos, la que será fuente de respuestas y de certezas para las siguientes generaciones en su devenir. Eh, la memoria viva es lo que somos, lo que hacemos, por lo tanto, nuestra identidad siendo y sintiendo y haciendo. Eh, los vínculos y prácticas comunitarias constituyen esa memoria viva, es decir, cómo nos relacionamos, cómo expresamos un desacuerdo, cómo solucionamos los conflictos qué creemos que nos significa. En suma, cómo nos relacionamos con los otros y con nuestros entornos. Eh, todos estos códigos eh, con los que habitamos el mundo se construyen en lo cotidiano, en los espacios comunes. Y el trabajo que se tiene que hacer sobre la configuración, sobre el resguardo, la importancia de los archivos, es algo que también tiene que procurarse desde una cuestión técnica. Porque hay... Eh, quien selecciona los archivos, quien decide qué es lo que va a eh, transmitirse, a conservarse, a preservarse y demás, pues finalmente lo está haciendo con un juicio de valor y es una tremenda responsabilidad aquellas personas, la que tienen aquellas personas que deciden qué es lo que se conserva, qué es lo que se preserva, qué es lo que forma parte de este archivo, y qué es lo que se comparte, sí para el futuro, pero también para el presente, para pensarnos y resignificarnos. ¿no? En muchos casos el tema de la memoria ha estado relacionado a episodios sociales, a conflictos, a episodios de violencia, sin embargo también lo que hemos aprendido con las organizaciones culturales comunitarias, con los archivos comunitarios, es que esa memoria también es del goce, esa memoria también es de lo familiar, esa memoria también es del encuentro, es la memoria de lo vivo, es decir, no solamente de aquello que nos configura como sociedad desde lo caótico, lo catastrófico, lo doloroso, sino también lo que nos configura como comunidad a partir de los lazos que se tejen en los espacios comunes. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues los diálogos que se realizarán, las conferencias que habrá, eh, estamos a unos minutos de iniciar la conferencia magistral entre Ticio Escobar y Gabriela Pulido Llano. Eh, Gabriela Pulido, de... el la Estrategia de Memoria Histórica y Cultural de México, y eh, Ticio, el trabajo que ha desarrollado desde Paraguay con el Museo del Barro, por ejemplo, con los archivos eh, también en, en el sentido de la memoria y de lo comunitario, pues son dos referentes en, en estos dos países, pero que también como referentes nos pueden ayudar en este diálogo que se, que se teje a nivel latino-iberoamericano. E pues... Eh, Nada más decir, el encuentro será del 26 al 30 de octubre y finalmente cerraremos con un eh, seminario intensivo, Memorias Vivas, Archivos y Museos Comunitarios, que uh, agradecemos toda la curaduría y toda la, la visión puntual de Claxo para la organización de este seminario intensivo. Muchísimas gracias, buen día y reitero eh, el agradecimiento, Karina, a Claxo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther, por, por estas palabras, por situarnos también, eh, eh, no solo conceptual, sino políticamente en el sentido que tiene eh, esta, esta semana de Ibercultura Viva y, y Claxo. Ahí el, el trabajo entre los equipos de Ibercultura, el equipo de Emiliano, el equipo de Claxo ha sido intenso y, y muy, muy fructífero, así que tenemos también una gran expectativa con todas las voces, todas las los puntos de vista, todas las experiencias que se van a poner en juego, como tú lo dijiste, Gabriela Pulido, referente para el tema en México, Ticio Escobar en Paraguay, pero también hablando en la conferencia que vamos a escuchar unos minutos en clave latinoamericana, seguramente resonará eh, como eco en, en, en infinidad de experiencias que están teniendo lugar en nuestra América y bueno, van a seguro contribuir a abrir preguntas, plantear debates e iniciar diálogos. Bueno, Karina, eh, te escuchamos para eh, conocer la opinión de tuya de Claxo sobre este importante evento. Gracias Nicolás y bueno, un gusto saludarles a todos y a todas y especialmente a Esther Hernández y a Emiliano Fuentes de Ibercultura. Es realmente eh, un, un hito importante el de hoy, ¿verdad? En que estamos dando comienzo a esta semana Ibercultura Viva Claxo memorias vivas, archivos comunitarios en pandemia. Quiero además agradecer muy, muy especialmente desde, desde Claxo el trabajo, bueno, de Nicolás Arata y, por supuesto, en conjunto, con Emiliano Fuentes de Ibercultura que hacen posible que hoy estemos comenzando eh, esta semana. Esta es una alianza estratégica entre Claxo e Ibercultura y quiero enfatizar que para Claxo la dimensión cultural es absolutamente estrategia, estratégica perdón, y que eh, queremos que en el marco de esta alianza también podamos pensar eh, juntos, juntas, actividades eh, que pueden ser coloquios, eh, eventos culturales, en lo que va a ser nuestra próxima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y humanidades, que se realizará en junio del año próximo, junio del 2022, en la UNAM eh, en México. Y, por supuesto, además, eh, invitar a todos todas a participar activamente de esta conferencia que es uno de los eventos de las ciencias sociales y las humanidades eh, más grande y más significativo sobre la semana de actividades que estamos iniciando esta semana claxo y Iber, Vercultura viva eh, quiero además de, de destacar como ya lo hizo eh, recién esther eh, la conferencia importante que tendremos en minutos eh, entre Ticio Escobar y Gabriela Pulido. Quiero también destacar todas las mesas y los conversatorios en la que podremos escuchar y estará presente la voz de quienes llevan adelante las experiencias para la promoción y el fortalecimiento de las políticas culturales de base eh, comunitaria. Creo que esto es absolutamente importante y, y destacarlo. Eh, por el papel que esto representa para, para las ciencias sociales, ¿verdad? Para las ciencias sociales la cuestión de la memoria es absolutamente central, siempre lo ha sido, y hoy, más que nunca en este contexto tan particular de nuestra región, adquiere aún eh, mayor, mayor importancia y mayor eh, significación. Eh, hay una idea por allí, ¿verdad?, de Jorge Alemán, que dice... El neoliberalismo necesita producir un hombre, eh, un hombre nuevo, engendrado desde su propio presente, no reclamado por ninguna causa o legado simbólico y precario, líquido, fluido y volátil como la propia mercancía. Bueno, nosotros estamos eh, en la vereda de enfrente, estamos parados en la vereda de enfrente, reivindicando primero y antes que nada que somos hombres y mujeres, eh, sujetos históricos, que la memoria es una fuente desde la que pensamos y desde la que construimos nuestras identidades y desde ahí el rol fundamental que tienen las organizaciones que van a participar en esta semana, en este evento, eh, y que participan, por supuesto, en el trabajo de Ibercultura, así como en el de Claxo. Creemos, por cierto, que esta semana ha quedado eh, con una programación de absoluta calidad y que los semina el seminario intensivo, que va a ser un espacio, además, de formación eh, muy valorado, eh, también eh, reviste y engala toda esta, esta semana. Eh, también tenemos previsto la realización del audiovisual, ¿verdad? Que va a permitir tener un material directo de consulta, de referencia en el campo de los archivos comunitarios. Eh, en definitiva, creo que estamos iniciando... Eh, una semana eh, muy importante y que pone ya en acción esta alianza entre Claxo y, eh, e Ibercultura eh, que esperamos que continúe y ojalá eh, también en el marco, como ya dije, de nuestra próxima eh, conferencia en México en algo más de siete meses. Eh, quiero además por último destacar que esta iniciativa, eh, esta iniciativa desde Claxo forma parte del programa que hemos creado de movilización del conocimiento donde queremos apostar a difundir eh, el conocimiento en el campo de las ciencias sociales a, a movilizar, en definitiva, el conocimiento en el campo de las ciencias sociales eh, en distintos formatos, que vayan más allá de los formatos eh, a los que estamos más acostumbrados o más tradicionales quienes hacemos ciencias sociales. Y esta semana es sin duda, un muy buen ejemplo eh, en esa dirección. Así que, eh, gracias Nicolás y eh, gracias Emiliano por, por vuestro trabajo y, por supuesto, estar eh, feliz de esta alianza que hemos construido. Y muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Emi, te paso la palabra para que vos nos cuentes un poco en detalle qué vamos a estar trabajando a lo largo de estos días. Sí, muchas gracias Nicolás eh, y también a la secretaria Karina y, y a Esther por la confianza depositada y por, y por el trabajo enriquecido que hemos tenido. Eh, hay, hay algo que, que me parece que, que va a, a atravesar transversalmente todo el, todo el proceso que vamos a iniciar en esta semana, que tiene que ver con el diálogo de saberes y me parece que es una de las claves fundamentales de la Alianza Claxo y Cultura Viva. Eh, Pensando también en la disputa de las epistemologías, ¿no? Que han eh, matriciado un poco la construcción de conocimiento en el campo, más en el campo de, de la cultura comunitaria. Eh, nos gusta decir que Ibercultura Viva tal vez es el programa más latinoamericano de los programas ciber, eh, porque recoge justamente las experiencias eh, de otros paradigmas de, de organización comunitaria que tienen que ver más con el buen vivir, eh, con el sumacasa y con otros conceptos eh, de nuestros pueblos originarios que, que han transversado nuestra identidad mestiza. En este sentido, eh, esta, esta semana de actividades eh, lo que busca también es poder sensibilizar a otras experiencias y otras organizaciones culturales comunitarias que todavía no han identificado el poder de la memoria, ¿no? o la memoria como poder en la disputa de sentidos y en la construcción de ciudadanía. En ese sentido, traer experiencias exitosas como las que vamos a ver eh, del Museo de Amaré, por citar alguna, en el caso eh, de Brasil, que es una experiencia comunitaria enorme, o políticas públicas como el Museo del Sitio de tucume en, en, en Perú, con Bernardo Delgado, que también tienen un gran trabajo comunitario, o el Museo Terry eh, de Argentina, eh, que son eh, museos nacionales que, que tienen un, una actividad comunitaria que... Eh, Cambia completamente el ecosistema cultural de, del territorio en el que están desde una perspectiva eh, de participación. Vamos a tener también experiencias de otros países como Paraguay, como Colombia, con archivos étnicos, culturales, eh, con mucha comunidad organizada trabajando. Y además, eh, la semana va a incluir el día jueves una actividad especial porque dentro del espacio cultural iberoamericano, eh, existen otros programas que trabajan con políticas de memoria y que nos parece interesante poner en relieve, por eso también hemos invitado a Ibermuseos que es un programa que ya tiene más de 10 años con, con un enorme trabajo y con una línea de trabajo comunitario y educativo eh, que, que ha sido muy, muy celebrada por nuestras organizaciones y con un programa más novedoso eh, eh, que es Ibermemoria sonora y audiovisual que trabaja justamente con este tipo de archivos, en el caso de Ibermuseos nos va a estar acompañando eh, Alan Trampe, que es el subdirector nacional del Sistema de Museos de Chile, presidente de, de, de Ibermuseos. Nos va a estar acompañando también eh, Pavel Granados, que es el director de la Fonoteca de la Secretaría de Cultura de México. Y también vamos a estar con Esther, eh, que desde su rol también como directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, eh, va a estar contando un poco más en detalle sobre las líneas de trabajo que tiene Ibercultura Viva. Y el cierre, esperamos que sea con una gran fiesta, con una gran celebración. Yo no tengo duda que va a ser así porque siempre eh, es celebratorio escucharle y, y sé que va a estar con invitados también, que es Mario Chagas, Mario de Sousa Chagas, eh, que es nuestro coordinador pedagógico del seminario que con tanto amor y cuidado estamos construyendo. Eh, Mario, si no lo conocen, eh, les cuento, el sábado van a poder estar viendo eh, su clase inaugural en vivo, después va a continuar para las personas, para las 100 personas becarias eh, que se han inscrito en el curso, más otros y otras investigadores que, que también han entrado por los centros Claxo. Eh, es brasileño, actualmente es director del Museo de la República de Brasil y es director del Movimiento Internacional por una Nueva Museología, digamos, es una referencia indiscutida. Eh, para pensar el rol social de los museos, así que estamos muy, muy felices de, de esta enorme programación que vamos a tener, que va a coronar con la cereza del postre, con el audiovisual, como presentó la, la Secretaría Ejecutiva de Claxo, que esperamos poder estrenar eh, hacia el final del seminario, que va a estar terminando por el mes de diciembre. Nuevamente, muchísimas gracias, Nicolás, a todo el equipo y a todos los trabajadores y trabajadoras de Claxo, eh, muy contentos de poder estar inaugurando hoy, eh, con la conferencia que va a empezar en breve, con Tizi y con Gabriela, esta, esta intensiva semana para discutir las memorias vivas de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Emiliano. Movilizar el conocimiento es democratizar el conocimiento, por eso también subrayar esta política concreta de apoyo desde Ibercultura, de eh, ofrecer 100 becas para que eh, 100 compañeros, compañeras de toda nuestra América, de Iberoamérica, puedan acceder de manera completamente gratuita a este excepcional curso que va a dictar eh, Mario eh, y que se va a desarrollar efectivamente a lo largo de los meses de... Eh, bueno, comenzará en octubre eh, en el marco de esta semana, pero durante todo noviembre y parte de diciembre. Eh, si les parece, si están de acuerdo, eh, pasamos ya a la conferencia que va a ser las veces de la inauguración de esta eh, semana que, bueno, se las trae, ¿no? Eh, muchísimas gracias, eh, Esther, Karina, Emiliano. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos las que, los que nos están escuchando. Y bueno, vamos ya a dar inicio a, a, a esta semana que, bueno, tiene todas estas propuestas para, para, para ustedes. Muchas gracias. Bueno, como decíamos hace un momento, aquí estamos eh, para comenzar eh, con esta semana eh, de Ibercultura Viva y Claxo, eh, Memorias Vivas, Archivos y Comunidad, con esta, uh, bueno, gran conferencia, este gran diálogo magistral entre eh, la querida Gabriela Pulido Llano y el querido Ticio Escobar. Ibercultura Viva y Claxo, decíamos hace un momento, promueven una semana de encuentros, de debates, de reflexiones en torno a un tema que forma parte de la agenda de ambas instituciones. Cómo pensamos y qué políticas nos damos en torno a la promoción y preservación de nuestros patrimonios culturales. Todo patrimonio es político. Las experiencias que se tejen entre museos, comunidades, historias de vida, las formas en qué puede pensarse el patrimonio cultural en relación al desarrollo comunitario y las articulaciones entre la comunidad y sus memorias vivas van a ser algunos de los temas que se abordarán eh, en esta semana de actividades y que estarán muy presentes en esta, en esta conversación que estamos iniciando. Eh, eh, desde Clax o desde Ibercultura Viva pretendemos poner en discusión cómo las comunidades desarrollaron estrategias para resguardar, visibilizar y reivindicar las memorias de los colectivos sociales, especialmente de los colectivos sociales marginalizados, eh, ante eh, eh, la situación que nos ha planteado especialmente eh, la, la, la pandemia. ¿no? Eh, en efecto, la pandemia ha impulsado eh, una revitalización de los lazos comunitarios y del trabajo colectivo para la superación de la crisis a la que nos ha desafiado. Por eso... Eh, esta, esta propuesta, esta semana de encuentros, de reflexión, lo que busca es eh, sensibilizar al sector comunitario organizado eh, sobre el poder de la memoria y sobre las posibilidades de iniciar registros de estos procesos para la constitución de sus propios archivos y museos. A través de diálogos, de conversatorios, de clases abiertas y de la presentación de experiencias de organizaciones comunitarias de América Latina abordaremos los vínculos que se tejen entre museos, comunidades, historias de vida, las formas en las que puede pensarse el patrimonio cultural en función del desarrollo comunitario y las articulaciones entre la comunidad y sus memorias vivas. Bueno, vamos eh, entonces a presentar ahora a... Eh, Gabriela, a Ticio que van a conversar en torno a estos tópicos. Eh, comienzo por Gabriela, la doctora Gabriela Pulido Llano es mexicana, licenciada en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2002 es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y autora, entre otros, de un excepcional libro, El mapa rojo del pecado, miedo y vida nocturna en la Ciudad de México 1940-1950. Ticio Escobar, eh, por su parte, nació en Asunción, Paraguay, es curador, profesor, promotor cultural, investigador y un excepcional crítico de arte. Fue fundador del Museo de Arte Indígena del Paraguay, es presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas y del capítulo paraguayo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Fue director de Cultura eh, de Asunción entre el año 1992 y 1996, ministro de Cultura de Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, es autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay y coautor de la Ley Nacional de Patrimonio. Actualmente, Dirige el Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, eh, a la que él llama su puesto y su escuela. Queridos Gabriela, querida, eh, querido Tigio, eh, muchísimas gracias por eh, participar hoy de esta conversación. Bueno, vamos a, a la primera pregunta con la que queremos disparar este, este diálogo, eh, además de agradecerles la presencia. Eh, entrar ya en la conversación. Y bueno, una, una de las formas, una de las vías posibles para conectar memorias vivas, archivos y comunidad, es a través de la noción de patrimonio. Y hay, dando vuelta una, una noción clásica del término patrimonio, que lo suele caracterizar como una colección de objetos que constituyen al mismo tiempo un capital, una herencia y un modelo. Esa, Definición clásica de patrimonio parece asumir como punto de partida que hablar de patrimonio es hablar de algo ya dado, de una condición que es inherente a un objeto, cuando creemos que de lo que se trata en realidad es, poder, es de poder dar cuenta de una construcción social en torno a la idea de patrimonio que está atravesada por numerosas disputas. ¿Qué sugiere eh, Gabriela Aticio esta mirada sobre el patrimonio cultural y qué lecturas críticas podemos promover en torno a una noción tan, tan central, tan importante como es la de patrimonio? Me gustaría, Gabriela, eh, eh, si quieres comenzar. Claro, bueno, antes que nada un gusto de saludarlos, un placer de verdad, les agradezco la invitación. Eh, Nicolás Cibercultura, Claxo, les deseamos mucho éxito en toda la jornada que inicia y bueno un placer un gusto enorme compartir este espacio con Ticio Escobar a quien bueno leemos por acá conocemos su trabajo y bueno un gusto de verdad un honor eh, tomando tomando al final tu cuestionamiento diría bueno que hablar de patrimonio es sí es hablar de colecciones de objetos, de capital cultural, de herencia, de tradición, de modelos, es hablar de todo esto y de más cosas, de muchas más cosas, menos hablar de algo que está estático y que se mantiene inerte. Eh, la noción de patrimonio es justo una noción, una categoría. El patrimonio es finalmente un sustantivo eh, que dota de significado todo aquello que para nosotros encara esa posibilidad de de referirnos o de ser denominado de acuerdo a un contexto. ¿no? Detrás está precisamente la acción humana de nombrar, de denominar. Por eso hablamos de patrimonio en su vinculación con procesos de construcción del conocimiento que atraviesan por un número de temas de ángulos sociales, políticos, culturales. Quizás uno de los más relevantes es, por supuesto, el educativo, una vía posible para conectar memorias vivos, vivas, archivo, comunidad, es a través de esta noción, de esta noción de patrimonio, me parece que sí, totalmente de acuerdo con esta posibilidad de conexión. Y la lectura crítica que creo podría promoverse en torno a esta noción central es que no, que es una noción, que es un concepto, que no puede ser una camisa de fuerza. Eh, es eh, a la distancia de haber encontrado, por supuesto, eh, definiciones muy, muy amables de patrimonio eh, cuando se empezó a... A, a, a desdoblar el concepto y se empezó a hablar de, de patrimonio tangible, patrimonio intangible, incluso en la hibridez de ambos conceptos y todavía más aún recientemente el patrimonio biocultural que integra estos y otros conceptos más afines, habría que... pues ya nadie define el concepto de patrimonio desde la inercia, sino desde el estudio y la investigación, ya sea precisando la naturaleza de alguna pieza o de producción, o un espacio físico o alguna manifestación histórico-cultural que destacan espacio y tiempo por sus características más especiales, eh, así como su especificidad en cuanto a un patrimonio que se investiga. Gobiernos, instituciones, comunidades, familias, de acuerdo a los simbolismos cambiantes que evocan en sus coyunturas, denominan de cierta manera ciertos recursos de... De, digamos, como de identidad, de nociones de identidad, las denominan como patrimonio, ¿no? Ya decía Guillermo Bonfil Batalla desde muchos viejos ayeres, eh, hace ya varias décadas, que el patrimonio cultural entrañaba un laberinto de significados. O sea, a mí me gusta bastante esta definición, yo la retomaría y propondría como un poco, como dice Italo Calvino, tal vez ahorita, eh, volver a los clásicos un poco también otra vez como para plantearse guías y rutas y caminos, ¿no? Porque pues si la, la intención es esto, es poner visibles las aportaciones que en torno al patrimonio están haciendo las comunidades, habría, que, habría que, eh, que posibilitar, que hacer eso posible, ¿no? Y finalmente los especialistas contemporáneos a Bonfil observaron las cuestiones que se siguen discutiendo pero creo que en esta discusión hay que introducir ya las discusiones y los debates que se están gestando en las propias comunidades. En algunos horizontes ya se han dado, ¿no? De alguna manera, esta es materia prima de algunas eh, comunidades académicas eh, en su cotidianidad. Yo lo dejaría por lo pronto por ahí, y bueno, igual continuamos, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Ticio. ¿cómo, ¿cómo ves vos este tema? Bueno, sí, yo creo que el, la discusión sobre el concepto de patrimonio ha crecido mucho en las últimas décadas ¿verdad? a través por una parte de propuestas de unesco que siempre son un poco abstractas y por otra parte también con la incorporación del tema patrimonio de la discusión acerca de las leyes públicas de protección del patrimonio entonces un concepto eh, del patrimonio basado en más o menos en el concepto estatal, una memoria estatal monumentalista, conmemorativa, heroica, de pronto han el concepto, más que concepto, yo diría el eje de diversidad que se pone, con el cual se encara el tema del, del patrimonio, ha abierto a patrimonios locales, patrimonios que tienen que ver con regiones, patrimonios que tienen que ver con culturas específicas, eh, todo el patrimonio como también contramemoria, como no hegemónico, una posición directa de disputa simbólica en término a lo establecido hegemónicamente, que me gustaría nombrar después de esto, todo el tema del patrimonio intangible que yo veo muy discutible como formulación, pero por lo menos ha dejado entrar una cuestión porque hasta qué punto lo, lo tangible, lo intangible puede, ver todo el ritual que es considerado intangible, está lleno de ropas, está lleno de situaciones objetivas y de obras que son siempre perfectamente tangibles. Bueno, de todas maneras, ha permitido entrar mucho, ha abierto una puerta y yo saludo por eso. Entonces, básicamente lo que ha cambiado o lo que se ha introducido, por lo menos en teoría, es el cambio del patrimonio sustancia a patrimonio constructo, ¿verdad? El patrimonio deja de ser considerado una esencia y eh, heredada, comenzada en algún lugar, en algún punto, en un origen, ¿verdad? Y luego como eh, esencializada o, o, o vuelta, o fetichizada, o vuelta inmóvil, como dijo Gabriela, ¿no? Verso la posibilidad de un constructo como una creación continua de resignificaciones en torno a unos objetos. Pero hoy siempre se plantea el problema de no caer, y un poco, un poco irónico el término, en un nuevo constructivismo. Es decir, hacer todo como proceso de pura construcción. Y entonces en el momento de lo dado, si bien no es el único, también importa también se parte evidentemente de objetos, de hechos, de situaciones, de paisajes, de conjuntos, con los cuales a distintos niveles, desde el patrimonio nacional, nacionales, patrimonios locales, eh, hay como una identificación, me cuesta decir, eso, pero hay como, una, como un enganche simbólico, y en muchos casos sí, la presencia o el valor de estos objetos que están como imbuidos de pulsiones, que están cargados de significaciones fuertes, para, sobre todo los locales son más fáciles, en los patrimonios nacionales hay como una carga mucho más fija y es muy difícil moverlos, ¿verdad? Pero en los patrimonios que tienen que ver, que son los que más a mí me interesan, en general con las etnias, con los grupos populares, con los grupos barriales que se identifican y que se reconocen en un patrimonio determinado, ese patrimonio está siempre en proceso y está siempre como en deriva constante. Pero siempre se parten determinadas situaciones y siempre hay algunos objetos que son sagrados. Y digo sagrados, no en un sentido religioso, sino si cabe un sagrado profano, son. Lugares o sitios marcados por la cultura, por cual, desde la cual se miden eh, determinados eh, procesos de adquisiciones, cambios, de devenires, etc. O sea, la gran cuestión es cómo no cristalizar el patrimonio, o evidentemente hay objetos, situaciones, hay patrimonios que tienen un ritmo de crecimiento muchísimo más lento y sobreviven a través de... Naciones enteras están como enquistados y yo no lo veo malo, mientras la identificación, uso en sentido más bien psicoanalítico de identificación que, que como identidad, ¿verdad? que esas identificaciones puedan ser dinámicas y sí que puedan ir como generando sin, eh, nuevos procesos de significación que tengan que ver con las propias coyunturas y la posibilidad de que esos objetos, circunstancias, espacios, lo que fuere, sean conectados con una actualidad y como reconocidos en función de haceres sociales, en función de proyectos y en función de deseo, que tiene que ver mucho como cómo una comunidad desea o una colectividad, un colectivo cualquiera desea eh, cómo mantener ese patrimonio, desea o registrarlo o desea memorizarlo o desea como archivarlo o las distintas formas de inscripción institucional que tienen determinados objetos, ¿no? Eh, y bueno, entonces un poco la, la cuestión se plantea, quizás el desafío en este momento, es eh, cómo se plantea cómo tener un registro o una inscripción sin caer en la fetichización, cristalización o reificación ese objeto esa situación planteada Excelente. también llega un poco hasta ahí también para que sigamos extraordinarios eh, Gabriel Aticio. vamos a a ver a darle un giro a propósito de uno de los de, de otro de los eh, grandes significantes que están de los grandes temas que están eh, presentes en esta jornada las memorias vivas de nuestras sociedades y a propósito de eso el, el querido eh, Héctor Toto Schmuckler decía que que, que las memorias son, eh, son menos una nube metafísica de las que uno descuelga recuerdo, y más un campo de batalla donde se disputan sentidos, interpretaciones, eh, eh, y a propósito de eso también otro gran intelectual eh, argentino, Nicolás Casullo, definía esa, ese campo de batalla, por lo menos en la Argentina, pero seguramente se puede eh, eh, pensar en clave latinoamericana, ese campo de batalla de las memorias disputado por dos grandes bloques de memorias, de memorias vivas, el representado, decía él, por la memoria oficial y aquel que reunía, que acomunaba las memorias vencidas, la que reivindicaba la historia militar, eclesial, liberal del país y la que se organiza en cambio en torno a una historia eh, popular. Y concluía Casullo, decía, la memoria vencida eh, es precisamente o reviste esa condición de vencida porque no contó con un archivo o porque sus archivos fueron saqueados, desmantelados, ardidos. ¿Cómo, cómo les resuena esta, esta idea en el espacio cultural de Iberoamérica eh, o de Latinoamérica en particular? Y ¿Cómo también se puede eh, eh, aterrizar en el contexto de las sociedades mexicana y paraguaya? Eh, Ticio, si quieres ahora comenzar tú. Sí, con gusto. Bueno, yo encuentro por una parte como bloques así de, de concebir, eh, entender el patrimonio o la, por una parte un patrimonio oficialista u oficial, digamos que en general está por el puesto del Estado, de la Iglesia, etcétera al cual me había referido, por una parte que es, en general, es entender la captación de la memoria por una lógica instrumental del poder. Hay como una puja de utilizar ideológicamente en general la, lo que fija el patrimonio. Porque después me quisiera eh, hablar eh, en alguna cuestión referente al papel del Estado, el patrimonio, que el Estado en sí no tiene, un, no tiene un patrimonio más que una representación supuesta de diversos patrimonios, aunque la nación misma esté involucrada en ello, ¿no? Y ese patrimonio, yo entiendo que trata de clausurar el trabajo de la memoria en algunos puntos, fundamentalmente heroico, epopéjico, etcétera. O sea, hay una edición eh, ideologizada de la memoria. Siempre eh, el patrimonio se pone una edición, Puedes recordarlo todo, recordar y recordar también, y ese proceso de edición que se recuerda, que se mantiene, que se fija como patrimonio, en parte, porque nunca puede ser totalmente fijado, etc. El segundo momento es como un marketing consumista, es lo que heidegger llama el boom de la memoria, ¿no? la memoria eh, producida por la sociedad, espectáculo, ocupada por el sistema del mercado, la industria cultural de la memoria, por ejemplo, la turistización de los recuerdos, etc. Después... El momento de que podríamos llamar el tecno que es el absolutismo informático, que se cumpla aquel viejo sueño orgánico en una cabeza, así un poco eh, siniestra, si se quiere, o perversa al menos, de que todo pueda ser recordado, pueda, todo puede ser archivado, y conduce un poco a la posibilidad de la imposibilidad del olvido, que son los intersticios fundamentales para la construcción de memoria, un poco. El, el momento de funeral memorioso, que al recordar sí todo, que ha trabado en su no olvida nada. Entonces, aquel no se puede elaborar, es un bloque así. No casi. puede interpretar nada tampoco. No puede interpretar, no tiene distancia de interpretación. Y también, hoy, hoy mismo ocurrió un hecho que a mí me hizo pensar también en, en el saqueo colonialista de los patrimonios. ¿Verdad? Es decir, yo siempre tomo un poco me ensaña un poco con el, el con el que de, de Brandy, que tiene un patrimonio inmenso entre términos de culturas no occidentales y que son totalmente fetichizadas, estetizadas, de, de desinfectadas de sangre de cualquier rastro vestigio colonial, desinfectadas de historia, ¿no? Y es como una manipulación del del, del patrimonio también yo creo que, que debemos como eh, nombrar ¿no? y ante esos modelos podríamos quizá hablar de una contramemoria en el sentido que Foucault habla ¿no? como memorias de resistencia o memorias autogestionadas o memorias de la diferencia por lo menos no necesariamente contrahegemónicas, sino que se mueven o, o en otro plano y hay disputas por supuesto, por el sentido, que son disputas políticas, que es la disputa más importante política, yo creo que es por el sentido, ¿verdad? y por la adición de lo acontecido. O decimos qué se recuerda y qué no, y qué se olvida, porque si es olvido parte fundamental del proceso de, de memorización, bueno, ¿qué dejamos de lado? ¿Qué tomamos? ¿Quiénes? ¿Cuáles son los criterios tampoco editoriales. Y acá yo, a mí me parece un, un poco como eh, cercano a lo que Deleuze llamaría el juego entre lenguas mayores o lenguas molares o memorias molares, yo podría decir que trabajan así como las grandes formas instituidas y las menores, menores están en el sentido de minoridad, de minorías, etcétera, pero también podrían ser mayorías, excluidas de una participación plena en la construcción de lo público, ¿verdad? que aparecen como eh, líneas de fuga, decir, apuntando a distintos lados y que son los que permiten una dinamización de esos acervos y una apuesta continua en contexto. No por una preocupación de actualizarlos, sino por la vigencia misma de los mecanismos del deseo y de las formas de micropolítica que yo creo que son fundamentales en la consideración también del patrimonio. Cuánto de subjetividad, cuánto de inconsciente, cuánto de deseo, cuánto de afectación en el cuerpo entran en la consideración también de los patrimonios que generalmente no son visibilizados cuando hablamos de sí. Yo no creo que, con inmenso respeto, admiración que le tengo a Nicolás Casullo, que lo admiro profundamente, pero yo no sé si hablaría de memorias vencidas, ¿verdad? Porque puede, puede ser que existan, porque existen, yo creo fundamentalmente, casos de etnocidio y de masacre etnocida y genocida en muchos pueblos, ¿verdad? Pero también existen situaciones de transculturación. Y situaciones de resistencia, hay cuestiones que a pesar de, hay una sobrevivencia a través de la reformulación de objetos rituales, yo no creo que exista pueblo sin archivo, a lo mejor sin archivo occidental, en, en sentido occidental, euro, o anglo-euro-occidental si quieren, pero todo el sistema de mitos, de rituales, de objetos consagrados, etcétera, son formas de memoria Quizá mucho más potente y mucho más viva que otra que estén simplemente consignados, escritos en archivos más o menos fijos, ¿no? Eh, por citar solamente el caso del Paraguay, que preste cómo anda la cosa por ahí, el idioma guaraní ha sido... Perseguido brutalmente por, la, por, por todos los procesos coloniales, incluidos los neocoloniales que duran todo el siglo XIX y gran parte del XX. Y sin embargo, el 84% de la población de Paraguay habla guaraní. No es que conoce el guaraní, sino que habla en guaraní, habla guaraní, tanto que es sabemos, una de las lenguas oficiales y se puede hablar en cualquiera de las dos lenguas. Y eso es. Realmente un patrimonio que ha sobrevivido a todas las más feroces y violentos sistemas de persecución y de intento de etnocidio, eh, eh, como un ejemplo, simplemente, ¿no? Buenísimo, Ticio. Gabriela, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve este tema de las disputas por las memorias, las memorias vivas eh, desde, desde México? En este momento también tan particular eh, que está viviendo eh, eh, México, ¿no? Sí. Bueno, yo retomaría algunas, eh, algunas sí. ideas que lanzó por ahí Ticio desde la pregunta anterior. Y por supuesto, bueno, suscribo la idea de, la, de las memorias vivas en disputa. Que, que se parecen más a un campo de batalla que a una nube metafísica, me gusta mucho este, este, esta metáfora, bueno, esta idea, porque afortunadamente existen las disputas en este campo que no es nada frágil de la memoria viva, ya que esto le imprime movimiento a conceptos que fácilmente caen en una zona de confort y que los damos ya por sentados, ¿no? Entonces ese movimiento nos ayuda a cuestionarnos, a discutir, a debatir, que al final pues es parte de lo, de lo más importante de... Es mantener este, estos, estos conceptos revitalizados, no como formulaban para la pregunta anterior eh, acerca del patrimonio, eh, en, de alguna manera pareciera que la memoria no la definimos los hombres, ¿verdad? Eh, y que no son, no hay continuidades, procesos, en fin, una cantidad ahí de, de, de procesos que tenemos que considerar. Si algo está aparejado a la noción de memoria, es precisamente este proceso de resignificación, como lo comentaba Ticio anteriormente, ¿no? El acto de resignificar deriva de las adaptaciones a los contextos particulares. La idea de una memoria oficial y una memoria más que vencida, y diría de los vencidos, justo, tomando ya el caso mexicano, está totalmente presente en el contexto mexicano. Hay una reivindicación de la memoria hegemónica. Mientras que se conoce poco, se ha conocido poco de las memorias comunitarias. Conocemos partes de las memorias eh, vivas eh, en las comunidades a través de manifestaciones explícitas, como son las, incluso de todos estos fenómenos que comentaba Ticio, que se han convertido, bueno, en sujetos de folclor y de, y de cultura, bueno, de cultura en venta, ¿no? Por decirlo a la manera de mi profesor Ricardo Pérez Monfort. Eh, Conocemos partes eh, a través de las fiestas locales, las tradiciones de las escuelas de artesanos, la memoria eh, viva, por supuesto, ya en otros contextos, de los defensores del patrimonio biocultural. En México hay varios ejemplos súper importantes, como el caso de Cherán, que es así muy, muy singular, ¿no? Y por otro lado, obviamente, de los de los colectivos que están vinculados a las desapariciones forzadas. Por ahí, retomando un poco la, esta cuestión que comentaba Ticio acerca de los, del Estado asumiéndose como constructor de memoriales eh, que recuerdan estos eventos dolorosísimos para la historia y que, bueno, no se mantienen sin justicia. Eh, también, eh, eh, recientemente, bueno, hemos, hemos reflexionado acerca de la construcción de los antimemoriales que están llevando a cabo los colectivos frente a este frente a estos procesos súper pues, interesantes, ¿no? Memoriales, antimemoriales, que nos permiten estar cuestionándonos justo las estrategias de reconocimiento y de recuperación de la memoria. Eh, yo pensaba, bueno, en, leyendo, bueno, pensando en, en esta pregunta, obviamente, y, y como decías, Nicolás, refiriéndonos al contexto mexicano en 2021, ahora que hemos estado recordando, por ejemplo, eh, la batalla, la gran batalla, los 500 años de la batalla por Tenochtitlán, se han puesto en el horizonte pues varias, eh, digamos, falacias retomadas por la, una historiografía. Imagínense desde cuándo nos estamos remontando a los inicios ya de estas visiones historiográficas acerca del tema eh, que parecían incuestionables, inamovibles. Recientemente ha habido un cuestionamiento, se movieron. Eh, les movieron el esquema de esta memoria de los vencidos hacia un horizonte donde lo que se pone en el centro es la historia de las comunidades y eso ha sido muy interesante tanto por pensar en esta parte de la historia de las comunidades como por pensar en la reacción en contra de que se mueva esta historiografía del lugar ¿no? eh, estoy pensando en un ejemplo muy que he estado escuchando muy recientemente con motivo de la publicación de un libro que se titula así La batalla por Tenochtitlán, como se ha mencionado en toda la historiografía hasta la fecha se había pensado en, en, este, en el fanatismo de los, de los mexicas cuando, cuando reciben a Hernán Cortés como fanatismo, justo pensando en estos criterios de civilización y barbarie eh, y entonces mencionaba, su, se ponía como ejemplo es ese fanatismo, cómo habían visto, percibido a Hernán Cortés como como Quetzalcóatl, y desde ahí derivaban toda una diatriba acerca de la de la barbarie de esta de estas comunidades, ¿no? Eh, pero no se pensaba igual de los españoles que en las fuentes referían que habían llevado a cabo sus acciones porque porque recibían mensajes de parte de Santiago Apóstol, ¿no? Porque ellos no eran fanáticos, ¿no? Este por ser católicos, <risa> de desde el pensamiento occidental etcétera. Entonces este movimiento ahorita aquí en México en términos de conceptos está generando un montón de discusiones muy interesantes, incluso las muy interesantes que buscan plantearse la, la preservación de esas visiones anteriores historiográficas, ¿no? Y de dejarlas eso, en ese anquilosamiento, ¿no? Como si justo estas visiones fueran parte de ese patrimonio heredado por la historiografía. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Gabriela Aticio. bueno, de los patrimonios a las memorias, de las memorias a las políticas. Eh, eh, quisiera invitarlos ahora a eso, a, a conversar y a pensar en torno a las políticas, a las formas de resguardo de nuestras memorias comunitarias. Eh, en este evento van a estar conversando referentes de experiencias comunitarias que son responsables de, de resguardar, de difundir, de poner en valor, eh, también de poner en discusión el patrimonio cultural, de algunos de nuestros países, Argentina, Brasil, Colombia, México, España, Perú, entre otros. También vamos a desarrollar todo un seminario que va a continuar hasta diciembre, coordinado por, por Mario Llagas, de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, presidente del Movimiento Internacional por una Nueva Museología, eh, sobre el tema. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes las políticas, las estrategias que podríamos tomar como referencia para pensar acciones colectivas que contribuyan a fortalecer eh, las experiencias como las que se van a abordar eh, en, estos, en estos días, ¿no? experiencias que tienen que ver con archivos comunitarios de Palenque, el archivo Renato García Donantes de México, o el archivo de la memoria trans en Argentina, por citar solo algunos ejemplos. Como ¿cómo les parece que puede, eh, que puede pensarse una política en torno a la promoción, a la defensa, al impulso de, estos, eh, de estas experiencias? Eh, Gabriela, ahora si quieres comenzar tú. Claro, bueno, eh, seguramente va a ser una gran experiencia compartir con Mario Chagas acerca de las políticas y estrategias que pueden tomarse como referencia no, para pensar estas acciones colectivas, así como lo comentabas, y bueno, pensaba yo, eh, reflexionaba acerca de esta de esto que van a revisar la experiencia del Archivo Histórico Comunitario de Palenque y del Archivo Renato García Dorantes ¿no? aquí en México, ya sea con esta inclinación por recuperar el patrimonio biocultural o, que se, o lo que se valora como buenas estrategias de divulgación acerca de esta experiencia, aprovechando por supuesto las redes sociales y las tecnologías de la información. Mi punto de vista es que todo proyecto de recuperación de la memoria y su expresión a través de estrategias de conservación, preservación y divulgación debe tener un objetivo atravesado por los conceptos y las miradas desde adentro de la comunidad. De esto aprendí mucho a partir de, del trabajo con mi maestro Mario Camarena de Lina tiene, bueno, el años, no es, un, es una institución pues en el INA y ha trabajado en numerosos proyectos de historia, de, de museos comunitarios y de recuperación de la memoria colectiva a través de la historia oral como herramienta central. Mario nos enseñó mucho que cualquier proyecto comunitario de esta naturaleza se identifica como un, con una forma de definir la memoria, el tiempo, el espacio, desde adentro de la comunidad, no puede imponerse desde afuera, ¿no? Entonces todo proyecto podría asumirse eh, como que identifica estas denominaciones desde la propia cosmovisión u organización comun comunitaria, y a partir de ahí reconstruir los significados de aquello que quiere mostrarse o resguardarse mediante las herramientas de divulgación o museográfica. Una política de preservación de una memoria comunitaria y supuesta en práctica ya está constituyendo un acervo o integrando un museo, desde el punto de vista de Mario, inicia con la instalación de un taller breve de algunas sesiones donde se discuta acerca de estas nociones de espacio, tiempo, memoria, intrínsecas a las comunidades. Eh, ¿Qué se, se entiende por todas estas nociones? ¿no? ¿Cómo se expresan? ¿Qué elementos las constituyen? ¿Qué elementos las describen y las dibujan? Esta experiencia, por ejemplo, en el caso de Mario, la llevó a la práctica a la comunidad de Cherán, y desde ahí, bueno, iniciaron la construcción de un museo comunitario, pero justo empezaron discutiendo cómo podían plasmar en un museo comunitario, eh, a cómo podía plasmarse esta noción de memoria en un museo eh, a partir, bueno, de estos conceptos atravesados por las experiencias regionales, ¿no? También eh, otro profesor eh, mío de Lina del cual he aprendido también muchísimo, Gerardo Necoechea, muy conocido por allá en Argentina, en los talleres de historia oral y en todas la, la, las asociaciones de historia oral, eh, él, él nos ha hecho reflexionar acerca de cómo las tradiciones, o estas tradiciones que podemos dejar plasmadas a través de los instrumentos o de las herramientas de divulgación, eh, están... Están, eh, bueno, parten de una reflexión acerca de qué tradición se busca pertenecer como comunidad. No necesariamente es la que uno consideraría. Para ello, recuperar los testimonios de estas personas que constituyen la comunidad da una idea de qué, qué nociones, de qué tradiciones son los referentes cotidianos, ¿no? Creo que en ese sentido yo ahí lo dejaría. O sea, recuperaría ambas como estrategias. Por un lado, crear talleres de reflexión acerca de qué se entiende por memoria, tiempo y espacio, que es finalmente lo que uno traduce a esos espacios museísticos o a los espacios o a los entornos de divulgación, como las redes sociales, ¿no? Estaba revisando eh, el centro cultural, ¿no? este, eh, Del centro cultural, eh, perdón, las redes, Renato García Dorantes, las redes del de, de centro cultural, y bueno, un poco como esas reflexiones cotidianas que puedes tener en las redes, ¿a qué apelan? ¿no? ¿Qué nociones de tiempo-espacio que, que pueden Bien. ser también este, muy provocadoras, pues, ¿no? Gracias. Yo ahí lo dejaría también, Nicolás. Gracias, Gabriela. Ticio, ¿qué, qué, qué te sugiere esta, esta pregunta a ti? Lo que acaba de plantear, Gabriela, porque es el involucramiento del propio sujeto que recuerda o que eh, que recuerda y recrea su patrimonio. Si el patrimonio es, un, como lo estamos definiendo, es también en gran parte un proceso de resignificación de objetos, de situaciones que tienen que ver con un proceso de resignificar en función de nuevas preguntas que lanza la historia o nuevas necesidades, a veces necesidades eh, eh, urgentes que precisa. Entonces, yo creo que por una parte, evidentemente, está la, a la agencia societal y también las políticas públicas, que son fundamentales en un momento, me gustaría después referirme a eso, como, un, como la posibilidad de crear un marco de resguardo, una de promoción, a esas posibilidades de que las propias comunidades intervengan acerca de qué es su patrimonio. Si hablamos de un deseo de patrimonio, yo me refería justamente a eso, que no se puede imponer desde afuera qué es lo que se necesita eh, eh, archivar, guardar, documentar, etc. En última instancia también complementar con la perspectiva de las propias comunidades que de pronto reconocen o se reconocen en cuestiones que desde otra mirada antropológica, más o menos convencional, una mirada incluso impulsada por el Estado, son perfectamente insignificantes y podrían ser prescindentes. Ahora, en este momento se está estrenando, o posiblemente va a pasar enseguida a Buenos Aires, una película paraguaya de, de Aramio Young que se llama Apenas el Sol, y que es el intento de un indígena a lloreo de ir prendiéndose de nuevas tecnologías, él descubre la tecnología de grabar la voz, ¿verdad? o sea, con materiales como muy eh, elementales, muy primarios, porque a él le preocupa que se está perdiendo cierta memoria de su pueblo y que la memoria que se está guardando no es la aquella en la cual ellos se sienten precisamente reflejados. E incluso, no, no ah, por supuesto que hay una disputa política fuerte atrás, pero no está planteado tanto en esos términos, porque este señor, que es un hombre muy mayor, tiene como una, una paciencia, un tempo así tranquilo, casi diría una dulzura de cómo él va siguiendo. No es que decir no, usted no sabe nada, no está en nuestra memoria, sino paralelamente va intentando, a veces la tragedia que se le traba una cinta poblada con mecanismos así obsoletos de grabación y tal, y eso conforma, como por eso decía, una perspectiva micropolítica muchas veces, ¿no? Esto da como una poesía a la película enorme. Y es objetivamente ese intento del cual estamos hablando, ¿verdad? Que una comunidad se reconozca y resignifique continuamente los objetos, porque como se dijo bien, el objeto en sí puede ser nada. El tema es el plus simbólico que se le otorgue, ya sea desde los valores de la patria, que este objeto puede haber sido el, un objeto seguido por un héroe o, o, o un vestido o el casco, de alguna gran figura que está significado de alguna manera o cómo se van cargando otras situaciones de un valor simbólico e imaginario. No solamente simbólico, siempre hay un plus que trasciende también lo imaginario, lo simbólico en cuanto a inscripción, verdad y sobrepasa ya el plano del símbolo y recurre a la necesidad de la imaginación, de la ficción, de la creatividad, si quieren del arte o no, o del mito, o de lo que fueran aquellos otros elementos que van más allá del asiento, eh, eh, digamos, eh, archivístico, o de la inscripción. El elemento del acontecimiento siempre rebasa el plano de la inscripción que lo, que lo sostiene. ¿no? Entonces, a mí esa, esa memoria complementaria, ¿verdad? que discute el objeto de un registro, es una reserva de arte y de política. ¿verdad? Y es, digo, ¿por qué menciono arte? Porque yo creo que ese objeto de resignificación en general se convierte en una cuestión que nosotros podríamos llamar de arte, porque necesita apelar a formas suficientemente intensas y poéticas como para asegurar que se preserve aquello que se está resignificando. Pues, aunque no importa plantear eso como una obra de arte, a veces no entendemos mejor cuando nombramos ese intento de convocar la sensibilidad y convocar para un determinado una determinada, eh, proceso de resignificación. Y esa resignificación yo relaciono mucho con el concepto benjaminiano de lo que es la memoria. El sentido, para él, el sentido político, o sea, el sentido vivo de una memoria, es la posibilidad de convocar del pasado un hecho, traerlo al presente para encomendarle una, digamos, una misión, no son esos son los términos de Benjamin, una misión que mira al futuro, ¿verdad? o a la construcción de presente, o ahí hay el aspecto de construcción. Y ahí está el aspecto de lo dado, aquello que se trae, ¿verdad? que traele, incluso una tradición de convocar, de traer algo, y luego al formularle otro destino, quizás o sea otro, quizás sea el mismo, como venimos usando Gabriela que a mí me gusta que esta coincidencia entre nosotros de una resignificación, ¿verdad? de un volver a... Hasta a veces se quiere refrescar o desempolvar los significados que tiene la cosa. Ya basta con ponerlos de nuevo en actividad de diálogo con su tiempo. Bueno, perdón, creo que me extendí un poco. Pero... No. Perfecto. No, no, no. Por favor. Bueno, eh, vamos con... Con la siguiente, quisiera ahora proponerles eh, en, esta, en, esta, en este diálogo, en esta conversación, que, que pudiéramos poner la, la lente, el foco en los agentes, las, los agentes que intervienen en eh, las políticas de memoria, en las políticas de archivo, y, y para eso es, eh, y creo que ya fue saliendo en esta, en esta conversación, es indispensable reflexionar sobre el papel del Estado en la promoción, en el apoyo, en la construcción de estos espacios de memoria. Pareciera, si me permiten la metáfora, que sin el Estado no se puede, pero que solo con el Estado no alcanza, que es imprescindible eh, contar con espacios para que las comunidades, las propias comunidades, ustedes lo han ido mencionando a lo largo de, estos, eh, de esta charla, que las propias comunidades puedan intervenir, puedan discutir, puedan crear, puedan promover sus propios espacios de memoria. Ticio, eh, desde la experiencia del Museo del Barro en Paraguay, Gabriela, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, desde México. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea esta tensión? ¿Se plantea esta tensión entre el Estado y lo comunitario? ¿Qué experiencias podemos recuperar? ¿Qué discusiones pueden ser útiles para pensar los debates sobre el tema a escala eh, regional? Perdón. Ticio, ahora si quieres comenzar tú y cierra, Gabriela. Sí, quizá habría que ver los actores que mencionamos primero. Eh, cuando nos referimos a las comunidades, o a las colectividades, o a la sociedad, a la ciudadanía, como queramos llamar esa contraparte creadora, de, de recreadora continua, quizás no haya un momento inicial de la creación de una memoria, eh, estamos hablando obviamente de comunidades también en un sentido contingente y también bajo el signo de la construcción, ¿verdad? evitando absolutamente un concepto así como eh, romántico, cerrado, absoluto de una comunidad eh, como encerrada en sí misma y que esté como, eh, eh, como eh, compacta y homogénea. Y no admita diferencias internas y no tenga dentro de su propio cuerpo social que no esté animado por una serie de fuerzas que son también opuestas y hasta contradictorias, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, si sí, consideramos un poco que el juego se da en, en, en, en, en la, de la esfera pública, se da entre el Estado y la sociedad, y yo creo que habría que nombrar un tercer Estado un tercer agente fundamental que es el mercado, es el mercado claro. básicamente no encontramos que, que tenemos un déficit de sociedad y de Estado y un superávit de mercado, entonces gran parte también esas políticas tienen que ser regulatorias, obviamente no se trata, sería inocente y aparte no se trata de eso de frenar el mercado, la industrialización cultural o todas las formas de sociedad del espectáculo que se habían nombrado y que vuelven que mercantilizan en general el producto de la memoria o lo que fuere, es el boom de la memoria o la memoria como objeto de moda, etc. ¿no? Pero también por otra parte hay como una función diferente del mercado ¿no? y que afecta también a una función diferente del Estado. Se entiende que una fela pública se, se halla a través de... Lo que un plus más allá de la corporatividad de la sociedad civil, la ciudadanía o las comunidades, como queramos llamar por una parte, por la otra más allá de los intereses o los objetivos del Estado y más allá del mercado, pero ese, ese plus casi no existe, por lo menos de mercado, incluso del Estado entonces ¿qué ocurre? que el Estado tiene una función de a través de políticas públicas como Promo, incluso a veces fundar, promover, custodiar y alentar la creación de un espacio de la memoria, pero el Estado en sí no tiene memoria, son las sociedades, son los sujetos, son los que, que tienen memoria, que recuerdan, que archivan, que construyen, que desean, que el Estado no hace cultura, ¿verdad? porque si no sería un, un estatismo absolutista estaría promoviendo un modelo de cultura o un recorte de la memoria y él tiene que estar fuera de ese juego sin embargo, obviamente existe una memoria nacional que supuestamente no coincide con un Estado que se fue acumulando y que el Estado certifica desde la conmemoración desde los de héroes, los monumentos y todo lo demás bueno, pero eso forma parte también ya en un patrimonio en gran parte asumido socialmente lo que interesa es ver las otras memorias y las otras cuestiones porque las políticas públicas son abstractas son adjetivas es decir no no, no tienen una sustancia sino que están como creando los marcos regulatorios o los marcos de, de protección para que sea la sociedad la sociedad como queramos la obra, ¿no? que estamos Produciendo. Entonces, cuando el Estado toma partido, cosa que no debería ser, involucrarse en una perspectiva de visión de memoria, digamos así, mira su propio interés. Pero como está pasando últimamente en, en, en América Latina, sucede por supuesto, habito eh, en mi país, ni siquiera se trata de un interés del Estado, sino de intereses que están. Como corporativos que se cuelan en el Estado, intereses fácticos e, e incluso relacionados en gran parte con la corrupción y con el narcotráfico que están ocupando el lugar del Estado para hablar porque están enquistados en ese Estado y entonces sus intereses son totalmente diferentes a lo que podrían ser supuestamente el interés del Estado como defensor de la cosa pública. ¿verdad? de la red pública, a veces decíamos más que la cosa pública está la cosa nuestra, ¿no? la red pública sino que entonces hay la puja contra también, incluso la posibilidad de crear instancias hegemónicas fuera del Estado, fuera, o incluso dentro del Estado pero más allá de ese interjuego de otros intereses, ¿no? vemos que es enormemente complejo ese papel del Estado. Por pues, supuestamente, un Estado lo que hace es, es eh, enunciar, instituir una ley nacional de patrimonio, ¿verdad? Y cómo, cuáles son las instancias formales que se encargan de proteger, preservar en todo el territorio, etcétera, y a través de distintas instancias institucionales, cómo preservar ese patrimonio. Lo reitero: esos no son más que marcos formales porque quien está encargado de ese continuo momento de resignificación que está movilizado por la pulsión y por el deseo, son los propios sujetos, las subjetividades, vamos a llamar así ampliamente, creadoras de un deseo de memoria, que es básicamente es un deseo a, eh, preparatorio de una memoria de construcción. En guaraní, si me permiten esto último... Memoria se dice manduá, pero en general cuando se refieren a los procesos de memoria, hay un término que es manduá pura, que es una, cuestión, una figura como muy compleja, porque memoria manduá, ya lo dije, es el fundamento, bueno, no fundamento metafísico, sino una base, si se quiere, histórica, sobre la cual se apoya la memoria, es el apoyo de la memoria, Ybra quiere decir habilitado para lo que habrá de ser un sostén de la memoria dentro de toda la poesía. Guaraní está hablando un poco de lo que estamos hablando desde el comienzo, también como un proceso que afecta a una creación que no se puede cosificar. ¿no? Perdón por el tiempo más largo y la demencia, pero. Está. Muchas gracias, Ticio. Gabriela. No, no, me parece muy interesante esto que comentaba Leticia acerca de esta presencia del, del, los, del narcotráfico, ¿no? También como un agente nuevo que hay que tratar de enfrentar y ver de qué manera se aplican estas políticas. Y bueno, aquí en México hay varias, varios proyectos interesantes para atomizar, digamos, de alguna manera, buscar a través de los proyectos culturales, comunitarios, eh, también eh, medidas de, de sanación, ¿no?, con respecto a la violencia del narcotráfico en en distintas regiones, entonces hay que ver, apenas están eh, aplicando, promoviendo, hay que ver los resultados en el breve o mediano plazo eh, de estas experiencias. Yo creo que hay que recuperarlas también ahora de estas maneras como usted lo lo lo hacen, ¿no? Este, eh, a través justo de la, de, del cotejo, pues de experiencias. Creo que reflexionar, obviamente, como lo comentaba Ticia, acerca de los agentes que intervienen en las políticas de construcción de la memoria es fundamental. El Estado juega un papel, siempre lo ha jugado, a veces más grandilocuenta que otras veces. Eh, si se construyen estos grandes archivos hegemónicos, eh, ¿no? De, donde se resguarda la memoria o estos grandes procesos culturales donde donde bueno donde ha habido pues siempre experiencias de distinta índole. Y bueno, no siempre la participación del Estado hay que verse con connotación negativa, obviamente, ¿no? Eh, está probado que si solamente es la visión del Estado, falta por lo menos la mitad de la película, si no es que más, ¿no? Entonces, para poder tener en la actualidad, pues, esta eh, película... De, pues lo más completa que se pueda, es imprescindible contar con espacios donde las comunidades puedan intervenir, discutir, crear y promover sus eh, promover sus espacios de memoria, por supuesto, ¿no? De hecho, cada vez hay una necesidad mayor para que el involucramiento de estas, de estas comunidades defina rutas decisivas de posicionamiento, como lo han demostrado algunas acciones muy concretas. Por ejemplo, me preguntas de Lina, en el INA hay algunas experiencias fascinantes, ¿no? El INA es esta gran institución del Estado que tiene, como dice Ticio, por reglamentos y esto, la, la atribución de proteger el patrimonio. Sin embargo, eh, pues también hace falta resignificar estos procesos dentro del INA como esa gran institución, ¿no? Eh, de, de alguna manera, muchos proyectos de los colegas del INA han logrado saltar también estas, estos enfoques. Y se han colocado como acompañantes de comunidades en la creación de procesos culturales interesantes, como es el colectivo de los afrodescendientes, acompañado por un colectivo interno del Lina. Promovido, promoviendo acciones eh, de parte de, organizado por la, por la doctora María Elisa velázquez que en ese acompañamiento respetuoso de las comunidades han logrado avanzar y profundizar de maneras muy interesantes en, en la investigación y el conocimiento de ese pra, patrimonio afrodescendiente en México. Yo pondría eso como un ejemplo muy relevante de trabajo desde adentro de la institución, también así como repito, bueno, el trabajo de Mario Camarena con la propia comunidad de Cherán, que ahora está dando también resultados interesantes como la reciente publicación de un libro escrito por el Consejo de Jóvenes de la Comunidad de Chorán, que es una comunidad autónoma en México. Entonces, bueno, van dando como resultados. Sin embargo, esta no es la política institucional. Estas son las acciones apoyados por la institución, desde luego, de agentes como investigadores académicos que han logrado aterrizar estas experiencias, ¿no? Igual también vería el trabajo de Gerardo Necochak eh, recuperando la memoria a través de la, de la historia oral, la memoria de, de, la, de las violencias de Estado en México, ¿no? Este Recientemente, cuento rápido, hubo una acción eh, de presentar un proyecto que va a haber para recuperar una plaza, la plaza de Tlaxcoaque que es una placa que entraña un simbolismo muy profundo con respecto a la Guerra Sucia y a los procesos de violencia de Estado posteriores a la Guerra Sucia en México. Y en la intervención, las autoridades eh, eh, señalaron que quien va a estar detrás de, de la edificación de este sitio de memoria van a ser las cole, los colectivos que han encabezado bueno, la, la búsqueda de familiares de la desaparición política, etcétera, y entonces, pues ahí estaremos este, viendo que eso se cumpla, ¿no? Que sean estos colectivos quienes pongan el enfoque sobre ese sitio de memoria para que realmente las generaciones de jóvenes que no tienen, pues que no están familiarizados con los temas y los que vienen, tengan a su disposición en la plaza pública, en la en el, en el espacio público, estos referentes que son también pues parte de las memorias contemporáneas, ¿no? De, de nuestro país, independientemente de que formes parte de estos colectivos o no. Y nada más rápidamente decir que, bueno, recientemente aprendí al lado de los, de los colectivos, de la gente que trae, de los académicos que tragan con estos colectivos, eh, de estas memorias dolorosas. Eh, uh -huh que bueno, la memoria está ahí, se le busca invisibilizar por el Estado, por la academia, por, por los grandes este, enfoques este, lapidarios, pero la memoria pertenece a las comunidades, ahí está. O sea, no si esto, como comentaba Ticio, va uno, rasca, recuperas, no ahí está. Nos están escuchando muchísimos colegas, compañeros, compañeras que trabajan estos temas, que trabajan en esos archivos, que trabajan con las memorias populares, eh, y, y ahí eh, nos gustaría mucho para finalizar este, este maravilloso diálogo, yo que no vengo a estos temas he aprendido muchísimo escuchándolos, eh, hoy es, eh, bueno, cómo podemos pensar esta y eh, cómo podemos contribuir a, a fortalecer esta idea de comunidad organizada eh, en torno a las memorias vivas eh, y a la promoción de sus, de sus archivos, de sus espacios de memoria. ¿Qué... ¿Qué elementos o qué sugerencias podrían ustedes compartir con ellos, con las organizaciones culturales comunitarias para, eh, para que puedan impulsar estas acciones de memoria o estas políticas de memoria eh, sobre sus propios procesos y en torno a sus eh, comunidades? Ideas, sugerencias eh, que podamos poner en común desde esta mesa humildemente para eh, contribuir con, con, con, ese, con ese trabajo colectivo. Gaby, si querés, para, sí. para comenzar tú este cierre. Claro, igual este, eh, retomar esto que hemos dicho de manera reiterada que el rol de las comunidades en el presente para construir estas, para la implementación de estas experiencias de recuperación de memoria es decisivo, hoy en día. Sin sus voces, sin sus miradas, ya no es posible edificar estos espacios de memoria, sea un museo, sea un archivo, sea eh, la difusión de la memoria a través de las redes sociales, a través de las tecnologías de la información, etcétera. Tiene que haber un objetivo muy concreto que atraviesan los conceptos, ¿no? este, eh, En fin, creo que ese conocimiento para empezar es, es importante. Por otro lado, yo diría que la experiencia de construir proyectos colectivos de cultura, eso, bueno, es eh, lo interesante es que hay una enorme diversidad. Tal vez la experiencia es pensar en el futuro de esos proyectos, o sea, una experiencia que ha habido aquí en México con respecto a la implementación ya de la construcción de espacios de recuperación de memoria. Yo podría el ejemplo de un museo que se hizo, un museo colectivo, de memoria colectiva en Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan, sí. hace, hace un, más de una década. Eh, se inauguró este museo. La perspectiva era que fuera un museo también que integrara a la comunidad, una comunidad que ha crecido con el crecimiento de la ciudad brutalmente. Y entonces tener un reconocimiento de identidad ahí de origen pero que también reflexionar acerca de estas nuevas comunidades que han llegado a ocupar estos espacios, que era un territorio eh, considerado básicamente como de originarios, ¿no? Y entonces, bueno, se, se hizo el museo, se solicitaron recursos eh, para visualizar estos procesos de memoria personales, a las familias se pusieron fotos, en fin, objetos que, que referenciaban a las familias con el origen de Tlalpense, ¿no? De, de estas familias, etcétera, se pusieron unas vitrinas y hubo todo un acompañamiento durante un tiempo reflexivo acerca de estas de esta identidad del local de la alcaldía, ¿no? Sin embargo, cuando llegó el nuevo gobierno, echó eh, para atrás, abrió las vitrinas, incluso hasta se robaron algunos de los objetos, no. trágicamente. En fin, o sea, ya no había esa perspectiva, no había esa posibilidad de continuidad. Entonces, por eso insistimos en que en manos nada más del Estado, de los gobiernos, estos proyectos, lo más seguro es que, pues, en fin, o sea, como tienen que adaptarse y retomar las visiones de los nuevos gobiernos claudique ¿no? Entonces, siempre tiene que haber permanentemente un representante de las comunidades vinculado a esos proyectos que se queden, estos colectivos, de alguna manera sus voces permanentemente, también para reflexionar en los nuevos temas, ¿no? Porque, por un lado, bueno, sí podemos decir, bueno, estos son los temas actuales, pero en 10 años va a haber otros temas numerosos? Entonces, el proyecto en sí eh, puede tener distintas características, seguramente va a ser muy provocativo e importante, o sea, de, de lo que van a tener ahora a la vista en esta experiencia que van a tener en estos días, ¿no? La, la, la cantidad de proyectos que pueden surgir, eh, construir museos, bibliotecas, eh, crear este, foros de discusión, etcétera. Lo que importa es la permanencia, pensar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Creo que eso sería lo importante, pensar en esos proyectos, cómo darles continuidad, cómo mantenerlos vigentes cómo pueden cambiar no este adaptarse muchas gracias yo les agradezco gracias. nuevamente de verdad un placer muchísimas, muchísimas gracias a ti Gaby Vicio para cerrar bueno yo quisiera partir un poco de lo que con lo que había cerrado Gabriela no y cómo se asegura una continuidad de determinados tipos de proyectos ¿no? bueno primero aclarar de que hay si estamos hablando de subjetividades que son fluctuantes, hay una serie de acciones que corresponden a sujetos políticos un poco conectados ad hoc, proyectos que surgen en relación a determinadas cuestiones y naturalmente, como fueron creados para esas circunstancias, no, digamos, no tienen una continuidad más que en la resonancia que pueda tener dentro del cuerpo social y dentro de otro tipo de inscripciones. Pero sí, hay muchos proyectos que requieren, y para eso es fundamental, el tema de cómo se blindan determinados proyectos de gobierno para que se constituyan en proyectos de Estado. Porque muchos de los proyectos solamente vinculados con programas gubernamentales termina el gobierno y el otro no solo lo continúa, sino que lo desmonta. Porque a veces incluso la rivalidad, a veces las rivalidades de signos contrarios se expresan también en, en cómo desmantelar lo que el gobierno anterior había hecho. Tenemos que asegurar eso. Por una parte, evidentemente, hay una, una apuesta en la fuerza de la, de la, de la comunidad, partiendo bien de, de especificar qué tipo de comunidades estamos hablando. Y, en segundo lugar, la posibilidad de una legislación determinada. Yo creo que las, la, determinados proyectos requieren estar amparados, no porque generalmente están amando eh, eh, eh, ejecutadas, perdón, por, la, por el Ejecutivo mismo. Entonces, necesitan que el Legislativo esté apuntalando a través de una legislación que logre blindar mínimamente la continuidad de esos proyectos. Pero evidentemente el deseo y la consolidación de instancias ciudadanas que defiendan la continuidad del proyecto es fundamental. ¿sí? O si no, amparado por ley o incluso la pura voluntad política de un gobierno determinado, si no existen instancias de convicción, de deseo, de ganas de seguir, de entusiasmo y de ponerse a trabajar en esos proyectos resulta imposible. Yo estaba pensando en algunas cuestiones. Primero, eh, los elementos micropolíticos de la memoria. ¿verdad? cómo se apuntan, e incluso entra bien en este tema que estamos trabajando, es decir, apelar a la imaginación, a trenzar de la memoria con arte y con el pensamiento crítico. Insisto mucho en el arte por formación profesional, pero también el arte es un buen proveedor distancia de, de sensibilidad de creación y de crítica misma con el pensamiento también es fundamental asumir las diferencias internas ya señalado no partir de una idea homogénea de lo que puede ser una comunidad sino que las comunidades alternativas siempre en cuanto no hegemónicas tienen un eje de convergencia que es esa oposición, esa contramemoria a lo Foucault, pero también la posibilidad de estar cruzada por deseos diferentes y por situaciones que son muy distintas. ¿verdad? Y la articulación a veces institucional y a veces ad hoc con otras instancias comunitarias locales, sectoriales, eh, regionales, ¿por qué no internacionales? ¿verdad? Entonces evitaría el enclaustramiento de una comunidad también en un proyecto determinado, aunque sea un proyecto que tenga que ver directamente con una comunidad. Hacer un link con otros proyectos más o menos similares o aún distintos, con los cuales puedan apuntalarse, podría ser sumamente productivo en términos de. Y no la señalamos también, que quizá convenga en esta instancia repetir la no dogmatización de la memoria, ¿verdad? no fijar la memoria. ¿Por qué es el.? El peligro de dogmatizar la memoria está en que justamente ese plus que vuelve valioso un objeto en términos de objeto de identificación suele tener un plus aurático, una atracción o un valor determinado que podríamos decir eh, eh, sagrado, toda todavía que nos cuidemos de no hacerlo sagrado, algo religioso sino algo, como decíamos, sagrado profano pero que tiene que ver con los imaginarios las formas simbólicas, las representaciones las creencias de, las creencias de un colectivo determinado, a no nombrar solo a las comunidades, ¿verdad? y después entender el papel que tienen determinados dispositivos de fijación de memoria que no pasan por los archivos, las memorias convencionales, e incluso trascienden en el plano simbólico para acudir lo imaginario, como son las culturas ágrafas. Yo el ejemplo de la lloreo les había dado en un momento determinado, ¿verdad? los diferentes, diferentes esfuerzos por mantener una memoria oral y en gran parte el, la importancia del ritual y la importancia de los mitos que son grandes y la, no solamente grandes preservadores usando mal ese término, pero la idea esa, sino también grandes como constructores de memoria, porque la memoria en gran parte está también sostenida por la imaginación, por la ficción, por la recreación en clave imaginaria una cantidad de formas que no se sostienen solas en términos de un discurso, sobre todo cuando no está sostenido en un discurso archivístico, ¿verdad? sino que eh, trasciende el momento de la pura eh, distinción. Bueno, básicamente esos serían los puntos que yo... Eh, un ejemplo, acá en Paraguay ocurrió en el año 2012 una tragedia feroz, que fue una masacre eh, que se de Uruguatú, en la cual murieron muchos campesinos y muchos policías no se sabe cómo murieron unos y otros, porque está casi demostrado que no se mataron unos a otros, sino que terceros intervinieron en ese, en ese crimen. ¿Y qué ocurre? Que, por una parte, el trabajo de la memoria oficial es siempre una memoria que está mandada por la investigación, cómo se... Eh, describen objetivamente los hechos cuál es el lugar, qué ocurrió cuáles son las localizaciones cuáles son las testificaciones de quienes participaron o fueron testigos ocasionales de lo que pasó etcétera y ese tipo de memoria trata de clausurarse de definirse en un documento esto pasó o incluso aunque no pueda ser explicado completamente esto no puede ser explicado pero tiene que ser documentado tiene que ser como eh, registrado en el término más eh, eh, directo de ese término. ¿Qué ocurre? Que lo que se generó a nivel social es una versión, no sé si llamar contramemoria, pero sobre todo como un mecanismo de memoria diferente, es la, una enorme cantidad de documentales, de ficciones, de escritos, que fueron encarando el, el caso de en pero sobre todo en una posición determinada, que es una posición de pregunta, ¿qué pasó en Curubatú? que es una pregunta que no puede responderse porque tiene demasiado respuesta quizá, o que remite siempre a otras preguntas, o que genera eso que hablamos, proceso de resignificación continua en torno a una memoria que resuena en la memoria de la dictadura, que resuena en memoria todas las violencias que envuelven a una situación que tiene su propia historia, que no surge solamente ahí, que remite a otras tradiciones, a otras maneras de persecución. La lucha por la tierra del campesinado resuena con potencia allí. Entonces, ¿qué pasó en Uruguay? Es no solo una posición resignada antes de saber que una pregunta no va a ser contestada, porque sería... Remover demasiado cosas que no convienen al Estado, sino porque también mantienen vivo el lugar de la pregunta. Yo creo que eso es un hecho político fundamental, porque permite y habilita un sitio de continuas resignificaciones, a través de las cuales no solamente imaginar un futuro, sino también llamar, encontrar esperanzas en el pasado, también en las relecturas del pasado, como dice Walter Benjamin, recordar, voy a tratar más o menos de recordar, eh, de armar esa frase que es compleja como todas las suyas, la memoria no se trata tanto de recordar cómo fue un hecho, sino cómo relumbra en momentos de peligros, es y justamente allí es lo que pasa. No, quizá es no, no hay forma de reconstruir un hecho excesivamente complejo que quizás fue concebido ya para quitar todas las pistas posibles. Pero sí, ¿cómo resuena en un momento de peligro, en un momento de radicalización de la historia, o en un momento de condensación de una serie de significaciones? ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuena ahí? Eso que ocurrió, ¿cómo resuena hoy?, de cara, si se quiere, a futuro o a muchos futuros posibles. Yo creo que es un acto de política y un acto también estético enormemente fuerte, porque muchos de los hechos que se hicieron comunitariamente fueron hechos con una carga eh, estética inevitable, casi diría yo, quizás no buscando eh, expresar eso, pero sí necesariamente resonando o como para usar la palabra de Benjamin Biss, como, dice, sí, no, lo acabo de decir, no me acuerdo, pero es brillando. Digamos. Que relumbra, dice, que relumbra, relumbra en un instante de peligro, relumbra en un instante de peligro. Relumbra en la memoria a veces, con los años también tiene otras situaciones, como relumbra en un momento de peligro, o en un momento extremo, o en un momento radical, o en un momento de historia sangrante como se pueda llamar, la, la tragedia de la historia, que lamentablemente se renueva siempre. Hasta ahí, Mon. Muchísimas gracias, Ticio, muchísimas gracias, Gabriela. Nos han regalado una, una, una conversación, un diálogo extraordinario, con, con una cantidad de, de temas para, para pensar, que como suele suceder también, en, en la pregunta y la respuesta desbordan este, el, el mapa de lo que teníamos trazado, pensado, pero que... Precisamente por eso también lo enriquece. Queremos, en nombre de Claxo, en nombre de Ibercultura Viva, agradecerles profundamente este, este tiempo, esta palabra, estas reflexiones. Agradecerles también a todos, todas, todos los que nos están escuchando, que nos están acompañando. Eh, con esto cerramos el primer día de eh, esta semana de Ibercultura Viva Claxo, eh, en donde queremos... Eh, pensar la cuestión de nuestros patrimonios, la cuestión de nuestras memorias vivas, de nuestros archivos, eh, para precisamente proyectarnos como, como, como pueblos, como sociedades, hacia, hacia el futuro, pero recuperando, repensando y reivindicando también eh, eh, nuestros, nuestros pasados, especialmente nuestros pasados comunes y compartidos. Eh, los dejamos, las dejamos, les dejamos hoy por aquí y les invito eh, a sí. escuchar mañana y a partir de mañana la serie de conversaciones que van a tener lugar en el marco de esta actividad un muy fuerte abrazo a todos a todas y a todos gracias muchas gracias gracias por la invitación un abrazo muchas gracias gracias por la invitación Gracias. adiós muchísimas gracias fue un enorme muchas gracias a Gabriela fue un enorme placer dialogar contigo también